¿Cuántos de vosotros habitualmente utilizáis contenidos para el blog, para la web, a diario, semanalmente? ¿Nadie utilizáis contenidos? ¿Dos solo utilizáis contenidos? ¿En serio? ¿Nadie más utiliza contenidos en su día a día? Así os va. Pero si dicen por ahí que el contenido es el rey, ¿no? O sea, que vosotros ni rey ni nada, vosotros os habéis quedado en principitos y poco más.